Aquí, sí. oh, oh. acá, acá, allá ¡Donde estés! ¡Bien por Alapó, mi puta dice que son barcos, si me dejan ¡Vamos a hacerlo! recovery tengo ¡Conmigo no se haga loco, tron ah, ¡Vamos por la... Mis apps son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota you see So